No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces y, sobre todo, no expliques qué haces con tu vida, porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida. Tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderá todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe, porque en realidad esa es tu vida es la única que tienes, no puedes pretender que la gente entienda lo que te ha ocurrido, no eres una persona perfecta, también puedes cometer errores, y es que llega un momento en tu vida en que tienes que vivir para ti, ya no para la opinión ajena, que has llegado a los 30 y no tienes hijos, pues nada, que eso es así, el tiempo de todos es diferente, te comparto algo, yo realmente tengo 33 años y hasta el momento, no he tenido a alguien con quien compartir la vida. Y eso está bien, porque si bien es cierto estoy atrasado en ciertas cosas, estoy adelantado en otras. En otras cosas parece que ya no hay esperanza, pero hay otras que ya están casi que resueltas, por la gracia de Dios. Así, cada quien tiene su tiempo, cada quien está en este mundo para poder hacer las cosas que le placen, pero no siempre, se podrá contar con que esas cosas, vayan a estar en el momento en que uno las busca. A veces nos detienen nuestros miedos, a veces nos detienen todas aquellas cosas que no importan pero igual que nos detienen, y a veces somos nosotros los que todavía no estamos listos para empezar aquello que anhelamos. No importa cuánto lo intentes, hay gente a la que jamás vas a poder complacer y vas a tener que ser fuerte y decirles Madre, padre, amigo, amiga, amor. Esto es lo que quiero para mi vida y voy a luchar por ello. Voy a tratar de salir adelante con ello. Porque a pesar de todo, a pesar de todo, esta es mi vida. Esto es lo que soy. Esto es lo que valgo. No puedo dejar que las cosas o las circunstancias o la gente ajena a mí decida por mí. Cuando seas capaz de darte cuenta de eso cuando seas capaz de que hay gente que nunca va a hablar tu idioma será cuando experimentes algo que se llama libertad, la capacidad de salir y hacer las cosas que tú siempre quisiste y ser capaz de hacer todas aquellas cosas que nunca te atreviste a hacer por el miedo. No tienes, no tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces. Y sobre todo, no expliques qué haces con tu vida, porque no importa, no importa cuánto lo intentes. Hay personas a las que jamás vas a complacer. Estas mismas te juzgan con los lentes de sus propios prejuicios. Hace años atrás le habría hablado a una persona en un lugar público. Me acerqué, le saludé, hola cómo estás, me llama la atención, eh, hace cuánto que vienes, me gustaría platicar un poco. Ella dijo, no gracias. Se dio la media vuelta y siguió. Pensé que todo había sido malo, pensé que lo había hecho mal, pero no. Luego entendí que ella me juzgó por las ideas que yo tenía. Asumió cosas de mí y prefirió adjudicarme. Ciertas características por el grupo Religioso o político al que pertenecía y en su defecto asumió cosas de mí basado en los prejuicios que ella tenía sobre esta gente. Hay personas que te van a juzgar en base a sus propios prejuicios y tú no eres la persona que está mal, son ellos que tienen una visión muy específica de lo que les ha pasado, sus vidas, sus experiencias, todas aquellas cosas que han vivido. Les han traído acá y les han hecho ver cosas Cosas que quizás tú jamás vas a poder ver. Y no hay nada de malo. No hay nada de malo. Porque ellos viven sus vidas y así eligieron vivirlas. Cada día, cada hora, cada instante ellos eligen vivir así sus vidas. Tú no puedes pretender y venir y decir, sabes que me voy a quedar así, porque realmente ellos no tienen la capacidad de poder juzgar las cosas con objetividad, porque están atrapados en cada experiencia que les ha pasado la vida misma y la interacción con cada cosa en la vida, los convierte en las personas que son hoy y que hace que tomen esas mismas decisiones y juzguen de la misma manera tajante y recalcitrante una y otra y otra y otra vez. No puedes vivir siendo juzgado por las experiencias ajenas, y no puedes pretender que tu vida se guíe en torno a las cualidades o defectos que alguien ha comprendido sobre ti. Alguien dirá, es que no eres lo suficiente para hacer esto, no eres lo suficientemente buena, no eres verdadera mujer o verdaderamente hombre, porque si fueras eso, harías lo que yo digo que se tiene que hacer. Te digo una cosa, esa gente que quiere plantear, que quiere establecer e imponerte un rol, es gente que lo hace sencillamente porque así vive su vida y porque así entiende la experiencia misma, y tú no estás obligado, no estás obligada a vivir en base a ese rol. No tienes por qué vivir obligado a estar viviendo bajo las expectativas ajenas. No tienes por qué estar dando explicaciones, no tienes por qué deconstruirte como ellos dicen, porque ellos viven en base a lo que creen que es correcto y lo que no es correcto. Y todo terminará en ti. Y todo se manifestará en ti, vas a vivir la vida para complacer a una persona que no entiende ni la propia vida que vive, vas a arraigarte, vas a atraparte, vas a adherirte a algo que no es tu elección, sino la elección de alguien más. Por el paso por este lugar llamado existencia, hemos de conocer tantas cosas. Y cada cosa nos tentará a pegarnos a aquello, porque proponen que esa es la forma donde el ser humano se expresa y se redime, pero sin embargo, la redención y la capacidad de ser feliz yace en lo que a ti, lo que tú consideras que te llena, lo que a ti, tú consideras que trae gozo y júbilo a tu vida, si lo que alguien te impone no es lo que quieres, entonces ahí no perteneces, sal de ahí, aléjate de esa influencia. Puede ser un maestro, un profesor de piano, que se la pasa tirando tantas cosas en tu mente y no te deja avanzar, puede tratarse de un instructor, puede tratarse de cualquier persona en tu vida, porque está totalmente dominado por sus caprichos. Es evidente cuando alguien confía en ti y te exige porque cree que puedes llegar lejos. Pero hay gente que sencillamente vive su vida porque trata de vivir la suya a través de ti. Esa es una realidad innegable. Hay gente que trata de vivir su vida en ti. Lo que ellos no pudieron ser, intentan que tú lo seas. Intentan de alguna manera cambiar a otros porque son poco... Valientes, La temeritud no existe en ellos y tratan de buscarlo en ti. Y es mucho más fácil tratar de cambiarte a ti porque solo tienen que criticarte. Pero criticarse a sí mismos es una tarea que jamás harían. No dejes que otras personas vivan sus vidas a través de ti. Tú debes vivir tu vida a través de ti mismo. E engendra ese germen en tu cabeza y deja que éste prolifere en una vida apegada a lo que tú creas que es el credo que te debe regir. No tienes, no tienes necesidad de tratar de explicar a nadie lo, de lo que haces y sobre todo no expliques qué haces con tu vida, porque no importa cuánto lo intentes. El capricho de las personas en muchas ocasiones es como un caballo galopante, no se detendrá no parará hasta que intente dominarte. Espero que estas palabras en realidad calen y te den libertad en un momento en que tal vez estás atrapada en el prejuicio de alguien más. Sea como sea, tú eres capaz de salir adelante, eres capaz de vivir tu vida para ti y no apegarte tras las palabras de nadie más. No tienes, recuerda esto. No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces. No lo hagas. Vive para ti. Si ellos dicen que está mal, pues ¿a qué importa? ¿Acaso tu estilo de vida es lesivo para alguien? ¿Qué más da? Porque al final te cuentas, esta vida es una y solo tú vas a vivirla.